Bienvenidos al curso de teoría de las telecomunicaciones analógicas Antes de comenzar voy a hacer una pequeña introducción con el fin de contextualizar el área en el cual se va a utilizar el análisis de Fourier Bueno, nosotros sabemos que para los seres humanos es esencial re tener mecanismos de comunicación de hecho, eh, la comunicación no necesariamente es oral o escrita, sino que hay múltiples formas de comunicar. Por ejemplo, el lenguaje corporal, corporal es una forma que normalmente utilizamos para transmitir información. Incluso hay quienes teorizan que la esclerótica de los ojos la podemos ver en los humanos porque para nosotros la dirección de la mirada es un factor importante porque anteriormente la utilizaban nuestros antepasados, cazadores, recolectores para de forma insonora mostrar dónde podía haber una presa o, una, o cuál era la dirección en donde había peligro nosotros desde la parte de la ingeniería lo que buscamos es crear formas eficientes de transmitir información o de crear una comunicación básicamente lo que queremos hacer es tratar de transmitir la mayor cantidad de información posible... sin que la distancia sea un impedimento para esto. Yo quiero resaltar eh, lo que alguna vez planteó Norbert Wiener, que es considerado como el padre de la cibernética... porque él dijo que una sociedad sólo se podía entender... a partir de las facilidades de intercambios de mensajes... o de comunicación de que ésta dispusiera. Incluso llegó a predecir que en el futuro iban a ser cada vez más comunes los escenarios en los que una máquina intercambiara mensajes como con una persona o incluso que máquinas y máquinas intercambiaran mensajes entre ellos lo cual me parece a mí es muy acertado eh, en hoy en día otra persona a la, a la cual quiero hacer mención en esta breve contextualización es Eduard Estonier porque él fue el primero en acuñar, o uno de los primeros al quien se le reconoce por lo menos el término de telecomunicaciones, ya que usó ese prefijo tele para indicar distancias. Él dijo que las telecomunicaciones eran todos esos eh, mecanismos con los cuales eh, o en los cuales se utilizaban señales eléctricas para intercambiar información. Claro que hoy en día no se utilizan únicamente señales eléctricas sino por ejemplo ondas electromagnéticas eh, pero para la época en la que él vivió pues básicamente eh, transmitir información por medio del telégrafo y el teléfono ya era realmente avanzado de hecho aquí en Colombia cuando se trata por primera vez de implementar el telégrafo eléctrico pues se tuvieron algunos problemas porque las personas no, no estaban contentas con, con ese nuevo invento y creían que era algo maligno y empezaron a cortar los postes para usarlos como cercos. Tuvo la iglesia que intervenir con, con, a petición del gobierno para tratar de educar a las personas y mostrarles que en realidad eso era algo bueno y que iba a traer progreso, que por favor no dejaran de tumbar los postes telegráficos. Esto lo traigo a colación porque nosotros... Como ingenieros a veces tratamos de simplemente o ciegamente ir avanzando en los mecanismos de transmitir información y no pensamos mucho en la parte social o el impacto. Hoy en día lo vemos con todos los mitos que han surgido alrededor de 5G. Pero bueno, básicamente entonces un sistema de telecomunicaciones se compone de cinco, pa cinco partes fundamentales. La fuente de información que es la que va a crear el mensaje que se la manda al transmisor para que éste lo, lo pase por, para que éste lo prepare para viajar por el canal. Y el receptor y el destino son los que reciben ese mensaje y lo interpretan. Esta es una forma más gráfica y más simple de, de, de representar ese mismo sistema en donde hay dos personas que se quieren comunicar. El canal en este caso va a ser la cuerda. Pero en el, a través del canal se pueden presentar ruidos o interferencias que en este caso es la persona que está sentada impidiendo la comunicación.